Mi nombre es Jorge Alejandro Hernández Rodríguez y vengo de la empresa Grupo Policel de México. Mariana Morelos, Grupo Bimbo. Víctor Ortiz, Grupo Bimbo. Gabriela Burgos, Bemis Packaging. Mi nombre es Wendy Celada y los acompaño de Termo Está organizada de una manera muy profesional. Obviamente está, estamos rodeados de gente muy profesional en, en los distintos este, ramos y básicamente, bueno, creo que este tipo de cumbres dejan una enseñanza enorme para, este, para lo, todas las personas que venimos a este tipo de, de eventos. Eh, me parece interesante la intención de reunir y hacer un foco en innovación. Es un ejercicio importante y, y que nos gusta seguir. Sí, totalmente es importante la innovación. digo Estamos en empaques, el mundo de la industria se mueve pues ya a partir de todo el empaque y no podemos dejar afuera la innovación porque es lo que ya nos piden los consumidores al día a día. Eh, bueno, en realidad la variedad de temas, yo creo que eso es muy positivo, el, el tener... Eh, vaya, diferentes, por ejemplo, la parte de thinking, ¿no? De, de, de thinking, la parte de eh, tener proveedores ¿no? de materiales, etc. Yo creo que, yo creo que tener esa diversidad eh, ayuda realmente a tener una visión mucho más integral y de, y de comprender diferentes visiones de innovación. ¿no? no recuerdo el nombre pero dejó ahí alguna frase de que quien no cambia este muere una frase similar no quien no está dispuesto al cambio este muere algo así o, y quien sí lo está va a vivir por mucho tiempo no eso eso me dejó mucho sí los de plug and play pues porque evidentemente es o sea es ir más allá no es pensar en, en, de manera integral ¿no? En, en el análisis de datos, en poner a, a las personas indicadas en el foro indicado y, y pues para llegar más rápido al mercado. La verdad sí son de alto nivel, ¿no? Vemos que hay diversidad de, de regiones obviamente de los que exponen y vienen a, a presentar su nivel como están desarrollando las cosas. Entonces ya es una, uh, nivel, a nivel mundial, ¿no? una conjunción. Yo creo que para mí va a venir ahorita. Con toda la parte de sustentabilidad y los, los materiales biobasados que vienen ya para el futuro, ¿no? Y que pues tiene que ser realidad desde ahorita si no los empujamos. Yo creo que en general todos los que hablan de, de realmente capturar la, la voz del cliente y entender sus necesidades y buscar las metodologías para acompañar y hacerlos llegar más rápido al mercado, o sea, creo que el mensaje ha estado un poco en todos, ¿no? Diría que es uno, creo que es eso realmente. Este, creo que eso es fundamental ¿no? O sea, para poder alcanzarlo ¿no? y sí, la parte de plug and play me parece muy interesante porque es, es, otro, es otra manera de hacer las cosas ¿no? o sea, sí, me gustó bastante la de Anchor que incluso no la veo por aquí, la ando buscando entonces eh, por lo, el tipo de material que ellos ofrecen el, el hecho de quitarnos un material de aluminio sería de gran ayuda para la empresa porque sería un material eh, menos, ¿verdad? y con menos costo entonces para el producto final por ejemplo, la de design thinking, es no, siempre uno se está diciendo como no, no podemos, no tenemos los recursos, pero al final realmente hay que pensar fuera de la caja y todo lo podemos hacer. Sí, eh, con ideas y sobre todo el networking, porque aquí pues, eh, o sea, a partir de aquí pueden surgir proyectos y, y hacer planes de trabajo, entonces eso es lo que genera mucho valor. Eh, pues, bastantes ideas de todo, ¿verdad? este Incluso de C pigmentos, eh, lavadora de, anil de anilogs, de fotopolímeros, la verdad que ha sido bastante interesante, porque me llevo varias ideas que las quisiéramos implementar en la empresa. Eh, me gustó mucho la parte de que incluir a varias personas con varias ideas para poder ver qué, qué se mete el flujo, ¿verdad? Para ver si nosotros lo consolidamos y luego presentárselos a los guardianes o a la gente que está más arriba para que nos den el ok y poder seguir adelante. Me gustaría que se organizara por lo menos cada año aquí en el DF o al menos aquí en México. No, pues todo bien, felicidades por ser el, el, primer, el primer evento.